Hola queridas familias libertarias, quiero compartir con ustedes un texto de mi maestro Miguel de Subiría Se titula ¿Cómo están psicológicamente los jóvenes? Aproximadamente uno de tres bien, uno de tres mal, luchando contra las adversidades y uno de tres en plena crisis Nos preocupa mucho el grupo 2 y más aún el 3 En días pasados atendí a un muchacho de un grupo 3, de 14 años con un franco intento de suicidio, quien estuvo a segundos de cumplir su cometido. Me comentó, doctor, ¿se imagina pasar dos meses viviendo con mis padres en continua pelea que te regañen diez veces y resaltan los problemas que les causo sin un hermano para compartir en verde de quitarme la vida como un acto de amor hacia ellos? Deseé liberarlos de la carga que les represento, quedé sin palabras. Luego comprobé que los seis factores del bienestar están decaídos en este joven, los mecanismos que todos deberíamos monitorear con frecuencia. Para comprender el malestar debemos entender el bienestar psicológico, que no es uno sino seis, gracias a los cuales quienes hoy están bien psicológicamente saldrán mejores de este agobiante encierro. Son los que representan seis características mentales interesantes poseen metas, anhelos, deseos, proyectos personales, quereres disfrutan de una valoración objetiva positiva de sí mismos cuentan con vínculos humanos íntimos de buena calidad amigos, amigas, grupos, novia, no están solos cada día experimentan varias emociones positivas alegría, optimismo, logros peor es el caso de los niños y jóvenes con escasos compañeros o amigos si en el ambiente abierto del colegio lleno de interacciones cara a cara no se lograban conectar menos lo lograrán ahora en los delicados y fríos ambientes virtuales mayor soledad en suma quienes venían con pocas emociones positivas diarias o peor con varias emociones negativas como la tristeza, el aburrimiento, el tedio, la angustia casi seguro los devastarán las nuevas condiciones psicológicas a las personalidades frágiles poco resilientes las maltratan las actuales circunstancias de tensiones, conflictos estrés perdurables e inescapables y por último lo peor, a quienes ni sus padres ni su colegio les enseñaron motivos y razones para alegrarse de vivir los sorprenderá un pesimismo creciente hasta el punto de aparecer pensamientos Determinar la existencia. Muchos lo intentan y no pocos lo realizan. La recomendación, padres de familia, es clara. Monitorea tus felicidades. Si alguna de ellas está de capa caída y por semanas, valora virtualmente tu, tus niveles de ansiedad, depresión y sobre todo la idea suicida. Toma medidas igual que con quienes viven contigo. Ayúdate para ayudar. Un recurso sencillo es calificar con cierta frecuencia las seis preguntas vitales en estos momentos. Número 1. ¿Tienes metas personales, quereres para hoy y para la siguiente semana? Número 2. ¿En la actualidad te consideras una persona valiosa, especial, inteligente y buen ser humano? Número 3. ¿Cuentas con varias relaciones excelentes, en especial una buena pareja? Número 4. En el día predominan las emociones positivas, alegría, entusiasmo sobre las negativas. Número 5. ¿Te sientes y te sabes capaz de superar las actuales adversidades? Número 6. ¿Tienes muchas razones para vivir? En esencia, eres del grupo psicológico 1, 2 o 3. Este es un artículo de mi maestro Miguel de Subiría. Les dejaré el link en la caja de comentarios. Escríbanos en la caja de comentarios cómo les pareció este podcast... Y si tienen alguna pregunta, inquietud, si necesitan ayuda, estamos para servirles. Cuídense mucho y recuerden, el futuro es libertario.